piensas que en Granada, en la ciudad de Granada, en el año 2022, se está garantizando el derecho a la educación de los niños y las niñas? El, nosotros ahora mismo aquí en nuestra zona no. ¿Y el derecho a la salud? ¿Y el derecho a la salud? Por supuesto que tampoco. ¿Y el derecho a una vida digna? Por supuesto que no. Si estamos hablando de necesidades básicas. Estamos hablando de necesidades básicas. No estamos hablando de, una, de un lujo. Estamos hablando de necesidades básicas.